Amigos pescadores, estamos en Florianópolis, en Canas Vieiras, Brasil, así que, bueno, vamos a ver qué pasa con la pesca nocturna acá en el muelle. Eh, se, se está dando la pesca de pez espada, para nosotros es conocido como el pez sable. Es una especie cazadora que come, bueno, en, en la costa atlántica, cornalitos. Y acá hay algo similar, cornalito también, así que se acerca de noche, las luces, se pesca con una boya luminosa encarnando con filete de pescado y haciendo un spinning liviano, muy entretenido por cierto, cazador, una linda especie y bueno, vamos a ver si le podemos traer algunas imágenes de lo que se puede hacer acá en Florianópolis. <ríe> largo, ¿eh?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 al 1551-2113 o 1552-7757.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 Es brumoso. A fondo, ¿no? Bueno gente, acá estamos en el centro de Canas Vieja, ya compramos cañita con la línea que va, todo así que ahora nos vamos a comprar la carnada esto se llama sardina blanchoa fresca así que entusiasmado porque ayer hubo pique hoy vamos a ver, tenemos suerte y sacaron que sea uno que yo sacar nunca pesqué esta especie para nosotros es pesable así que bueno, estamos yendo a comprar la carnada mostrarle algo de lo que es protecciones más que nada para el sol, como accesorios, por ejemplo en este caso éramos algunos clientes de la marca Megabase, de la marca Payo, el modelo envolvente, el modelo más cuadradito del Delta y del Paraná. Eh, bueno, como verán, algunas gorras, algunos cuellos, el cuello es súper importante por protegerse de la nuca, la parte de, de, de delante del cuello, el reflejo del agua, a veces uno es medio engañoso y termina perjudicado por el sol. Gorras eh, clásicas gorras por ejemplo el clásico piluso que protege tanto la, la, la zona de la cara como la parte de alta de la nuca y gorros de este tipo más tipo australiano, para aquellos que a ellos les gusta con una manera un poco más grande eh, tenemos diferentes opciones gorras con cubre nuca eh, diferentes diseños en cuellos, diferentes marcas en gorras, así que bueno la recosita tiene que estar aquí de la pantalla, escriben por ejemplo pueden escribir por WhatsApp, por email, por nuestra página web, por Mercado Libre, por diferentes canales de contacto. Así que bueno, tienen nuestros datos, por eso nos suscriben, nos esperamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? En esta ocasión les voy a presentar el mini downriller. ¿Qué es esto? Muchos preguntaron, ¿una cañita de un reel? Sí, es un rincito que tiene 50 metros de cable de líder. Por acá se le coloca una bocha de plomo y se utiliza para hacer trolling en los lagos del sur. Esto realmente es eh, lo último que hemos recibido. Vinieron únicamente 8 piezas. Les eh, aclaro que es un producto que es para todo tipo de embarcación Para colocarlo ahí y largar los señuelos bien, bien a fondo Cuando uno va a pescar y dicen yo no pesqué nada Y aquella lancha está pescando Seguramente tengan este aparato Son este elementos que están tocando los 115, 120 mil pesos Pero realmente muy, muy bueno Somos los únicos en la Argentina que tenemos... El mini troll Dan Rieger No se lo pierdan Aprovechen, quedan 7 Trajimos 8 y quedan 7 Esto llegó ayer Así que muchachos A mover las manos lo que lo quieren Les aclaro que tenemos los plomos No la, la tenés. Ahí dale dale No para atrás, pa atrás No pues vos tenés que recoger más La caña más abajo y recoge más Más abajo Más la punta abajo la caña Ahí Ahora subí Ahí dale Sí. ¿Pegamos los dos? ¿Eh? Pegámoslo. ¿Alto, dientes? Va a ser la señora la encargada. ¿Me más latado. No, dejale que baje un poquito más. Está agarrando ahí, mira. No importa, vos dejate, dejate. Dejale que se vaya. Ahí también lo agarraste. Dejate un poquito más abajo que vaya. Ahí, ahí Subite, subite. Ahí, ahí, déjale que lleve, déjale ya que, que lleve. Poquito, Dejalo, exacto. lo que lleve. Cuando él te agarra, déjale que lleve. Ahí déjale, déjale, déjale, déjale. Dale. Ahí está. Ahí está. o no está? Ahí sí, está. está. está. Baja la caña más, baja la caña más, recoge más, recoge más, baja y va a traer Ahora le para arriba. Cuidado la niña, ¿verdad? ¿eh? <ríe> <ríe> Facilongo.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 En Berizo, Sebastián Ronin te invita a pescar rogas en los malecones de Berizo. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214-194449 en Facebook Seba Ronin. Novedades en la unión pesca. Ingresaron bolsas de dormir de materiales de primera calidad y gran durabilidad.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 artificial. Pero qué lujo. ¿Cuánto sacaste? Este es segundo. ¿Es un sonajerito ese? Sí, eso lo voy a filmar. Ah. Sí. Está muy flojo. Lindo espada. Vamos, vamos. Oh, gracias. Se gracias. gracias. Ahí vos, tu espada. Gracias a usted que me ayudó. Este es para vos. Este es para vos. muy bien Sí. ¿Se va a hinchar? Sí Ahí va Así salió también la película Porque si no me van a querer que te quede Estás repartiendo carnaval para todos lados Ahí se ve mejor. Espectacular. Bicho. Ahí va, eh. Ahí va Ahí va. Bonito. bonito. Está linda. Hacerla así, mira, ponela para acá. Ahí. Ahí se ve bien. Ahí. Ele, ele, ele vão Ah, vou dar com o peixe nela. Vem agora, vem agora! Olha, eu quero ver no outros do superfírito. O que está de tira a mão. Aí, Não, mas que ela está no... Bien, yeah. excelente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 Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. comunícate al 2920-327528 o al 2920 499 258 En Facebook, Carranza Pescaturismo. Hola amigos, bueno, queremos mostrar algunos de los eh, lentes que tenemos disponibles en nuestro local.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 espectacular la pesca de pez espada, como le llaman acá en Brasil. En Florianópolis, a esta especie que nosotros llamamos pez sable, muy cazadora, muy divertida la pesca, spinning liviano, con carnada, anchoa, y anchoa bien atado. Y bueno, el resto es tirar este, y traer lentamente, moviéndolo con pequeños tirones de caña. Y bueno, la luz que atrae muchísimo y también marca el pique ¿no? cuando la luz se mueve porque está el pique así. espectacular la pesca acá en Florianópolis bueno los youtubers acá estamos conociendo playa de la rosa <risa> Florianópolis Brasil mira qué lugar qué playa espectacular morros agua clarita de la arenita lo que es hermoso no te dan ganas de, de volver <risa> espectacular lugar ¿eh? vamos a ver si nos damos un bañito mucha gente acá vamos a playa Ahí en la caja tiene ¿Eh? Corvina, mira que hubo una corvina. Uh, Tremenda corvina. Sí, mira Gordi, Gordi. No. Un perro. No hay corvina, Gordi. No sabía que había corvina grande. sabía que corvina no. grande.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 o visitar www.pescarensamblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas.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 Instagram Escualo Oficial Real Tech Blood 40 Ideal para pesca variada También te sirve para tarucha o para peje Es muy robusto Soporta hasta 8 kilos de fuerza También muy rápido Con una relación de 6.01 Posee 7 rulemanes Bobina de aluminio alivianado Anti-rever instantáneo, eje sin fin, capacidad de 100 metros del 0.40. Lo podés llevar en 12 cuotas sin interés de 1.990 pesos, pero llevas de regalo además un Reel Waterdog Libra 401. Ambos cargados con nylon, no te podés perder esta oferta. até o barco para a ilha do Campeche todos me compreendem? sim, sim. sim. qualquer dúvida levante a mão, tá? É, eu vou levá-los até o barco para a ilha do Campeche quando vocês chegarem na ilha, o marinheiro vai dizer o horário de regresso, tá? prestem atenção no horário não pode perder o barco tudo bem? tudo <risos> bem quando vocês descerem do barco na ilha os guias da Ilha do Campeche vão falar com vocês. Eles vão fazer uma roda e vão falar sobre as atividades que tem lá. Que é caminhada, as trilhas e snorkel. Tudo bem? Essas atividades têm valor cobrado à parte. ¿Cómo andan? Acá estamos haciendo un poco de turismo, ya hicimos pesca, estamos en, por ingresar al, a la embarcación que nos va a llevar a la isla de Campeche, un lugar tradicional de la isla, un agua clarita, la, muy calma y calla de agua de arena, así que le vamos a dar la opción turística espectacular acá en Gloria Campeche. Acá estamos, chegamos ao lado Campeche Miren que paraíso espetacular, Florianópolis Cacite. Como não venia a ser turismo E pesca Um lugar hermoso hein? Se tem qualquer dúvida, podem falar Tudo bem? Bem-vindos! A ilha do Campeche é um lugar protegido pelo órgão brasileiro Porque tem especiais do pés E a paisagem e tal Então a gente tem umas regrinhas A primeira regra para banhar se Solo puede acá, en esta área, porque acá hay embarcaciones para abajo bien. ¿Cuáles son las rocas? Esta roca ya de lá no puede subir, es perigoso y tiene discusiones de mantenimiento. La playa, la playa puede caminar tranquilamente, no tiene problema. Eh, solo pienso que no tire las caracoles. ¿Tienes los caracoles? ¿Tiene los caracoles? Sí. Eh, acá no tiene boleta de basura, sí. entonces tiene que mover esta basura. Sim. É, aqui também tem um animal chamado coati. Vocês conhecem coati? Sim, coati. Ah, coati. é um animal alimentável. Isso, não é? Tem um ambiental, então tem que tomar um pouco de cuidado porque ele pode roubar bastar as coisas. Então, cuidado com eles. Aqui a gente também tem um restaurante, nós temos sombrilhas e tem para usar, gratuitamente, que empregado. estamos en playa de Forte, un bañito que de está del agua, Hay que acceder a unos 500 metros por una cuesta, pero vale la pena. <risa> de agua más caliente de la isla, espectacular, sinola, agua verde, clarita, arena blanca, otro lugar a visitar en Florianópolis. ¡Mira, la... adelante! <risa> ¡Buenísimo, mira! ¡Mira, muy bueno! ¡Ahí van otros! ¡Uy, uy! ¡Uy, otro! ¡Estás a punto de los ¡Ahí hay otro! ¡Están todos locos! ¡Déjale la cáscara también! ¡Mira, ¿no? ah, mi <risa> <risa> Una fiesta de bueno. mira, mira. Ay, mira, mira. ¿Me lo doy si sí, sí, claro, la sí. no, mirá mira, con lo bien que la agarraron está colgado de las patas comiendo <risa> ¡Ah, a <ya>! mí! <¡Mami! risa> <Agarran, me derruso. risa> Poder... Sí, y si volvemos en barco, podemos volver en barco. Retorno en barco, sí, ¿sabes que me parece que sí?